Muy buenas noches a todos y a todas un placer estar con ustedes hoy eh, vamos a hacer un taller sobre cómo mejorar nuestra autoestima y seguridad personal entonces eh, espero que puedan sacar el ratito para ustedes mismos y ustedes mismas Quisiera que empezáramos el taller pensando en si he conocido algún ser humano, alguna persona feliz. Que yo diga, la verdad he conocido a alguien que es muy feliz. ¿Será que hay en este mundo actual alguien que sea feliz? Piensen. Bueno, yo quería traerles una tarjetita, pero está guardada en mis cosas especiales, porque quien me vino a la mente de alguien feliz es una persona que conocí en Chinandega, en Nicaragua, que ella tenía un problema de muscular, que ella es, no le permitía eh, moverse porque por su problema muscular, sus músculos no la sostenían. Entonces, ella estaba en su silla de ruedas y, y bueno, no había tenido el mismo desarrollo de crecimiento el cuerpo. Y sin embargo, ella me... Hizo una tarjeta porque ella era una artista, era pintora. Pero como sus músculos de los dedos tampoco podían retener mucho el, el eh, pincel, ella se movía así con todo su cuerpo y lograba hacer unas obras de arte maravillosas. Y bueno... Gracias a una amiga que me invitó para conocerlas en el lugar donde ellos hacían eh, estos eh, bellezas, ¿verdad? Cada, cada quien con su especialidad, en particular ella con su, con su arte. Ella Me recordé de ella porque ella recientemente murió, eh, precisamente por su situación. Ella sabía que no iba a durar mucho. Desde pequeña sabía que sus días estaban contados. Desde pequeña tuvo una dificultad que le impidió, entre comillas, ser normal, caminar, eh, tal vez le impidió, eh, eh, no sé, tener una pareja. Y sin embargo, yo me recuerdo de ella como un alma tan amorosa, tan dulce, tan artista, realmente. Y me recuerdo como en ella con cariño, eh, yo nunca sentía de ella que ella fuera una persona triste. ¿Y por qué quería empezar con eso? Porque nosotros, nuestro autoestima, eh, hay muchas creencias que tenemos o mitos, ideas cerradas acerca de qué es lo que hace al ser valioso, qué es lo que hace al ser un ser digno de amor o digno de éxito o qué hace a un ser inteligente o un ser importante y en eso tenemos muchos mitos y por eso si yo, no sé si ustedes lograron identificar personas felices en el mundo actual, pero porque nosotros tenemos tantas creencias equivocadas acerca de qué le da valor al ser humano, que hay muy poca gente que es feliz. ¿Por qué? Una de las creencias equivocadas y que está metida en nuestro inconsciente es que la felicidad me la da, eh, por ejemplo, el color el tamaño, la forma de mi cuerpo. Y yo me pregunto cuántas personas en el mundo, en el planeta, se sentirán bien con el cuerpo que tienen tal y como es, sin necesidad de cambiarlo. Y vean que esta, este no aceptar nuestra belleza única, individual, pasa porque... En nuestro mundo, el cuerpo, entre comillas, perfecto, siempre cambia, ¿verdad? Cada vez en la moda cambia. O hay que ser extremadamente delgado o extremadamente con diferentes curvas o extremadamente fuerte, con muchos músculos. Uno no piensa en alguien eh, fuera de ese patrón que vende, ¿no? Eh, desde pequeños estamos bombardeados de que usted haga tal cosa para que su cuerpo sea de tal otra forma, porque así usted, ¿qué? Usted va a ser atray atrayente y nosotros queremos atraer a la gente, que nos vean bonitos, que nos vean bien. Y sin embargo, ningún ser humano está satisfecho, muy pocos, con el cuerpo que en realidad es tal y como tiene que ser. Este cuerpo, en la medida en que yo más eh, aprecio el cuerpo que tengo como es, porque algo interesante es que independientemente de cómo sea mi cuerpo, tal como esta eh, eh, persona que les conté, ¿verdad? De, de que tenía un problema muscular que la llevó a la muerte y sin embargo ella era, estaba bien consigo misma precisamente porque ella no daba su valor de sí misma por ese cuerpo. Gracias a esa dificultad, esa discapacidad, ella pudo entender que ella era mucho más que ese cuerpo. Y que si su cuerpo no podía hacer ciertas cosas, tal vez no se había desarrollado plenamente. Sin embargo, ella era un ser espiritual y su valor lo tenía en el alma, en el espíritu. Y por eso yo siento que ella fue feliz, porque realmente de una manera natural, porque real, ella pues sí, efectivamente practicaba su religión, pero más allá de la religión yo sentía en ella algo natural de que ella se conectaba hacia adentro con una parte de luz interna que no era su discapacidad. Entonces, esa es una primera creencia que tenemos que entender que está arraigada en nosotros, que... Eh, nos damos valor de acuerdo si al género que tenemos, o de repente a la edad, ¿cuántos que son muy mayores quieren ser más jóvenes y los que son más jóvenes quieren tener más edad? O sea, uno nunca está satisfecho, o de repente también el valor se le da de acuerdo al dinero que uno tiene en la cuenta del banco, si es que tiene cuenta, ¿no? Y vean una de las cosas que nos está enseñando esta pandemia. En cualquier momento las cosas pueden cambiar. Y algunos eh, han perdido trabajo, sus familias, alguien ha perdido trabajo. Y puede ser que ya no tengan nada en el banco. Y sin embargo, no han perdido su valor. Porque el valor del ser no se lo da el dinero que tienen. Hay seres humanos que tal vez son muy sencillos, pero muy, muy generosos, muy amorosos, seres extremadamente solidarios y aunque tengan poco, eso poco que tienen es como si fuera mucho. Yo creo que todos y todas nosotros podemos recordarnos en nuestros barrios o podemos ver eh, cuando teníamos alguna de las vecinas mayores, yo me recuerdo, por lo menos en mi barrio, que ella tenía poco, pero nosotros nos íbamos a jugar y los niños llegábamos a comer a la casa de ella y ella multiplicaba la comida. Después ahora uno de grande dice, pero ¿cómo hacía? No? Y ella nunca nos echó. Y, y, y esa persona eh, tal vez no tenía mucho pero tenía muy gran corazón. Y eso es lo que hacía a esa persona extremadamente millonaria. Era el amor que tenía. Y precisamente por eso, en este momento, nos hemos dado cuenta que esta economía individualista que todos tenemos, como cada uno queriendo tener para sí mismo, no vale, no vale, no, no nos va a servir para para ser felices y para solucionar las cosas que necesitamos solucionar ahora. Se requiere grandes corazones, se requiere mucha solidaridad para poder superar lo que estamos viviendo. Entonces, nos está cambiando un paradigma, una creencia del valor personal. Y efectivamente, es diferente si a mí me dicen que yo lo tengo que dar por obligación, Así yo lo hago por amor. Realmente ser solidario tiene que nacer. Es algo que, que por eso se dice que una, una donación tiene más valor cuando es incógnita. Porque es algo que uno hace por amor, no para un reconocimiento, ¿verdad? Porque ese reconocimiento, una plaquita o que lo digan o que me den un certificado por algo bueno que yo hago, le quita valor a lo que hice. Porque, ¿Por qué? Porque ya no, no viene del corazón, sino viene del ego. Y ahí está el problema, que nuestra autoestima a veces la confundimos con el ego, ¿verdad? El ego es como esta idea eh, de quién soy yo. Ego significa yo, la creencia de quién soy. Y si yo creo que yo soy la plaquita, que yo soy el nombre, que yo soy el reconocimiento de los demás, voy a sufrir, me voy a sentir insultado o insultada cuando yo no reciba reconocimiento, cuando no reciba el, el, el gracias, ¿verdad? Él lo hiciste bien, porque lo que lo, lo quiere recibir es el ego. Porque en realidad una persona, que tiene este amor, este corazón grande, esta generosidad, no hace las cosas para recibir un retorno. Yo le comentaba la otra vez a unos amigos que cuando fui a Estados Unidos a un pueblito allá en el norte, eh, cerca de, de parques nacionales, muy bonito, ellos tenían un dicho que se me quedó y eso que ya fue hace más de 20 años que fui que ellos decían, cuando uno hace algo bueno y uno lo dice, ellos en inglés decían, And, Do you want a cookie? Que era como el perrito pidiendo una galleta. Entonces decían, ¿Qué, ¿Qué quiere ahora? ¿Quiere la galleta? Y eso bueno, era como una broma, pero en realidad era una broma con mucha sabiduría. O sea, si yo hice algo que lo hice de corazón... Yo no necesito la galleta, pero si yo estoy esperando un reconocimiento eh, y este no, no llega, entonces, ¿con qué actitud, con qué intención hice las cosas? ¿Ya? Entonces, eso es un aspecto importante. La el dinero ni el reconocimiento externo aumentan mi valor. Mi valor lo aumenta mis actitudes, mis intenciones y entre más generosas y sin egoísmo sean, más me voy a sentir bien con el propio ser. Y yo creo que todos nosotros tenemos alguna historia de cuan, cuando yo me he sentido muy bien por eso, ¿no? Eh, otro aspecto importante, que también es una creencia, un mito, es que nuestro valor nos lo da eh, una historia perfecta, es decir, como una vida perfecta. Entonces creemos que eh, si yo tuve una, un hogar donde hubo alcoholismo, hubo violencia o de repente hubo escasez de algo, de repente mi vida, mi historia no fue una historia de una vida perfecta, entonces soy menos valioso que aquel o aquella que al parecer tuvo una historia, un pasado, pareciera como color de rosa, ¿no? Entonces, eh, de repente vienen momentos en donde uno recuerda, es que vieras cuando yo viví esto y lo otro en mi vida y fue tan duro, tan difícil... Y cuando uno se pone en ese modo, nuestra autoestima cada vez baja más, ¿sí? Pero también eso es una creencia. Mi historia o la historia que yo viví, en realidad, no es solo como yo la recuerdo. Yo estoy recordando parcialmente detalles de la historia. Pero, por ejemplo, si yo tuve dificultades de cualquier tipo en mi, en mi vida, por ejemplo, yo conozco una persona que ella, eh, desde muy pequeña, tuvo problemas eh, físicos y estuvo enyesada siendo adolescente. Entonces, eh, cuando le quitaron los yesos, tuvo dificultades para hacer lo que hace un adolescente jugar básquetbol, jugar fútbol, y, ¿verdad? Porque no podía. Y no, no obstante, eh, cuando ella habla de la situación, habla de todo lo que ella, la capacidad, la fuerza, las cualidades que tuvo en esa época para poder superar esa situación o limitación física que tuvo. Es decir, que si es cierto, si yo recuerdo la situación vivida en el pasado, que tal vez fue dolorosa, que tal vez fue limitante, que no fue lo más agradable. Pero si yo recuerdo de eso, ¿cómo fue que yo logré vivirla? ¿Cómo fue que yo logré eh, transcurrir esos tiempos? Puedo, puedo fijarme que incluso a veces sin mucha ayuda, a veces en situaciones muy vulnerables, a veces sintiéndome un poco solo o sola y sin embargo pude hacer algo, las cosas fueron mejorando, las cosas fueron cambiando. Entonces mi historia, la historia de vida del propio ser depende de cómo... Yo la perciba, de la perspectiva que yo la vea, ¿me va a dar valor o me lo va a quitar? Me va a poner en el modo de, qué, qué bueno, qué bárbara, ¿Cómo, ¿cómo vos lo pudiste hacer eso? ¿Verdad? ¿Verdad? Qué especial que fuiste. Ah, en vez de pensar, no, si nadie me quiso, si fue muy difícil, si tuve problemas en el colegio, si me quedé de años. ¿sí? Me explico, cambia eh, bastante nuestro discurso al propio ser. Entonces, estos tres creencias lo que definen es, la identidad que yo pienso, de que yo tengo y la identidad, quién soy yo, eh, ustedes saben que es dinámico, o sea, no es algo estático. Uno siempre está en crecimiento, en movimiento, pero ¿qué me digo yo de quién soy yo? Por ejemplo, ahorita en, en otro amigo me escribió hoy y me dijo que le están dando radioterapia, ¿ok? Entonces le están dando radioterapia. Antes su identidad era yo soy sano, yo soy activo, yo soy… Y ahora por la radio tiene un montón de dolores y hay cosas que no puede hacer. Entonces… ¿Será que el hecho de estar enfermo cambia la forma en que yo pienso de mi ser? Y eso es profundo porque a veces llega el momento en que nosotros nos sentimos la enfermedad y ya no decimos, tengo asma, o en este caso, tengo el virus este, feo, <risa> o... Eh, tengo cáncer, si no, llega el momento en que la enfermedad soy yo, yo soy asmático. ¿Me explico? O sea, cambié de ser el que tiene al que es la enfermedad. Entonces, ahí es muy importante entender que la identidad real no es lo que le pasa al cuerpo hay una parte en mí que está más allá incluso de lo que le pasa al cuerpo. Y, y este cuerpo valioso, efectivamente, a veces necesita descanso, a veces necesita mejor alimentación, necesita que yo le dedique tiempo. Eso es una cosa de autoestima. Pero a veces, este cuerpo también se enferma. Pero, ¿Quién es el que experimenta? ¿Quién es el que está pensando? ¿Quién es el que está decidiendo? ¿El que, ¿El que está proyectándose con planes a futuro? ¿O el que está encontrando soluciones a las situaciones que estamos viviendo? ¿Es el cuerpo? ¿O hay una parte que es todavía más allá del cuerpo? ¿Qué es la que hace eso? ¿Qué piensan? En este momento el que piensa, el que está reflexionando, es la parte del ser que es la espiritual, o que le podemos llamar el alma, o la conciencia, el ser que es consciente. Y este ser consciente, entre más su identidad se base en su poder interior, en el alma que soy, en esas cualidades de amor, de, de fuerza, determinación, lo que sea, entre más se conecte con eso, independientemente de cómo está el cuerpo, el alma o yo, el ser, sigo fuerte, sigo motivado, sigo feliz. Entonces, ¿cómo les pruebo eso? Porque me pueden decir, ay no, María, pero es que no vea cuando, cuando uno está enfermo, pues todo le duele. Es muy difícil uno estar con dolor y estar bien, <ríe> estar con felicidad. Y tienen toda la razón. Entonces aquí vamos a otro aspecto. Para yo ser feliz, ¿qué necesito? ¿Qué necesito para ser feliz? Vean, hay personas que tienen el cuerpo que quieren, pero nunca tienen la pareja que quieren. Siempre quieren más o diferentes. O a veces tenemos trabajo y nunca el trabajo es el adecuado. O nos cansa tener trabajo, pero también no nos gusta no tener trabajo. ¿Cierto? O a veces no nos gusta el calor, pero tampoco nos gusta el frío. A veces nos gusta que llueva, a veces no me gusta que llueva. O sea, ¿qué necesito para yo ser feliz? Si para mi felicidad yo necesito que todas esas expectativas externas se cumplan, si yo sigo pensando que la felicidad es algo que está fuera de mí, ¿cuándo voy a ser feliz? Y lo que nos pasa es que sin darnos cuenta... Vivimos insatisfechos o insatisfechas y no es esa insatisfacción es como la alarma de que algo tengo que cambiar en mí o tengo que cambiar yo. Porque saben, si yo siempre pienso que lo que tengo que cambiar está afuera. Efectivamente, puede ser que tengo que cambiar y de repente necesito aire puro. De repente tengo ciertas necesidades básicas que sí, tengo que cumplirlas. Eso es un aspecto. Pero si yo me doy cuenta que el estado de insatisfacción es constante, que por todo me quejo. Me, me quejo de lo que sea, que si me escriben, que si no me escriben, que si me hablan, que si no me hablan. Que si tengo, que si no tengo. O sea, si yo me fijo que nunca estoy contento o contenta, eso implica que se me hizo hábito. O sea, no es que para ser feliz, aunque yo tenga todo lo que pienso, para ser feliz y la gente sea exactamente como yo quiero que sea, que desde ya les digo, muy difícil, o sea, casi imposible que alguien pueda cumplir todas nuestras expectativas. Imposible. Y si yo va, me baso mi felicidad en que sí lo hagan, díganme, ¿cuándo voy a ser feliz? Que uno dice, es que voy a ser feliz cuando aquel cambie. Voy a ser feliz cuando aquel crezca. Voy a ser feliz cuando aquello... Y la verdad es que posponemos algo de lo cual yo tengo las llaves. Y hay una historia que decían que Dios le preguntó a un sabio dónde poner la llave de la felicidad en un lugar donde el ser humano no va a buscar y un sabio le dijo a él, es una historia, ¿verdad? Le dijo, ponla adentro de ellos. Ellos nunca se van a fijar dentro de sí mismos. <ríe> Qué fuerte, ¿verdad? Entonces, la llave es está en, en el ser. Y eso no implica todo esto que estamos hablando. No implica que si uno no ha sido feliz, que si uno está insatisfecho, me voy a tratar mal por eso. O sea, estamos aquí precisamente para sentirnos mejor con el propio ser, más seguros y seguras. Pero sí vale la pena darnos cuenta si, si mi estado de no sentirme bien ya tiene mucho tiempo. Y si se me está alargando si ya es muy constante, porque una vez que lo identifico, puedo hacer cambios. Entonces una vez que eh, acabamos de reflexionar en, estos, en estas creencias, quisiera que logremos hacer un pequeño viaje a nosotros mismos. Y yo sé que cambiar lo que yo creo de mi ser y cambiar lo que yo pienso, este diálogo permanente hacia el propio ser, que a veces es un poco fuerte, un poco juzgador y crítico, a veces eso cuesta cambiarlo. Sin embargo, ¿qué tal si nos damos un tiempito ahora? Yo les comentaba que era un taller, taller es porque vamos a hacer unas preguntas y la idea es que ustedes tomen un tiempo para, para descubrirlas ¿no? y para, para observarse con mucha tranquilidad. Porque todos y todas estamos aquí eh, aprendiendo. Y el, en el aprendizaje a veces uno eh, comete algunas faltas, pero es parte de aprender. Está bien. Entonces, vamos a tomar un momento. Y donde estén, vamos, si quieren, a cerrar un momentito los ojos. O, o dejarlos entrecerrados. La idea es que ustedes en este momento vuelvan a su mundo interior. Todo el mundo exterior es solo un adorno. Pero voy a volver a mi mundo interior. Y en este mundo interior iniciar un diálogo diferente conmigo, querido yo, este ser que eres, es extremadamente importante, sí, querido yo hay unas cualidades que has tenido siempre y voy a recordarlas. Querido yo, quiero recordar cuáles son las cualidades que has tenido desde tu infancia. Esas cualidades que te hacían un ser diferente Especial. ¿Cuáles eran esas cualidades que tuviste? Si alguna o alguno quiere apuntar las cualidades que le vienen a su mente, las pueden apuntar. Si no, solo observar también se vale las cualidades, querido yo, que tenías en infancia, cualidades positivas, hermosas, Sigo en este viaje y voy a observar, querido yo, cuáles son los valores o principios que me han motivado en mi vida, esos que han sido los impulsadores de mis decisiones, cuáles son esos principios de vida que tengo A veces puede ser que alguien me los inspiró o enseñó, pero también hay cosas que para mí son como una guía interna. Son ciertos valores, ciertos principios que me han hecho ser la persona que soy hoy. Cosas que yo pienso que son importantes. Y que independientemente de las situaciones externas yo mantengo esos principios, porque me parecen que son como mi brújula, son mi norte, ¿cuáles son esos principios? Querido yo, ahora me siento mucho mejor contigo. Me siento más cerca de ti. Me siento feliz de ser tú, querido yo. Y si hubiera cualquier cosa por la que no me sienta feliz, querido yo, te perdono porque sé quién eres y lo que sea que haya pasado, ya pasó. Te perdono por lo que sea que pasó e incluso te perdono porque a veces no te sientes bien y está bien en algunos momentos no es posible sentirse bien pero también te perdono por eso querido yo te doy el permiso de sentir lo que sientes todo está bien Ya lo que pasó, pasó. Y querido yo, voy a hacerte una promesa. No importa lo que la gente piense de ti. No importa si las cosas físicas cambian, vienen y van yo siempre voy a estar con amor hacia ti, porque el valor no te lo da nada externo, el valor es constante. Siempre eres valioso para mí, querido yo. Yo sé que otros son diferentes y no puedo siempre cumplir todas las expectativas, pero eso no significa que yo no tenga capacidades. Querido yo, tú haces lo mejor que puedes y siempre podemos aprender. Te mereces en este momento lo mejor. Sí, querido yo. En este momento, voy a prometerme no volver a tomar sufrimiento. Aún si alguien insiste en dármelo, yo no te voy a hacer sentir mal. No voy a tomarlo. Y tampoco voy a darlo. En este momento, retomo las riendas de mi propio valor. Inhalo profundo, observo cómo me siento. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue en su, en su viaje personal? Es siempre todo un arte el, el estar sintiéndose bien con el propio ser. A ver, ya hay un comentario. Dice, creo que siempre estamos pendientes de lo que nos hagan o nos digan los demás. Y no nos escuchamos a nosotros mismos. Qué fuerte eso, ¿verdad? ¿Por qué va a tener más valor algo que otro piensa? Si ni siquiera sabe todo de mi ser. ¿Verdad? Entonces, no le puedo seguir dando tanta fuerza a los demás. Los demás no son más que yo. Tampoco son menos que yo. Nadie es más ni menos que nadie. ¿Por qué le doy más valor a otros? ¿Somos con el mismo valor? Entonces escucharnos más. ¿verdad? Escuchar más al propio ser. Entonces quería cerrar diciendo que este ejercicio que hicimos hoy es algo que no lo podemos dejar solo en hoy. El estar bien con el ser implica siempre reconectarme con lo más valioso, con una nueva forma de verme a mí misma o a mí mismo y decirme muchas veces, todos los días, "Será como querido yo, eres un ser extremadamente lindo." Especial, inteligente, ¿Verdad? Es decir, decirme las cosas que espero que otros me digan. <ríe> Yo lo tengo que tener esa actitud y no como si fuera falso. Díganselo observando que sí, efectivamente, ustedes son así. Entonces, hay que hacerlo todos los días porque nuestro estado de falta de autoestima por esas faltas, falsas creencias, es muy grande. Aquí nos comentan, dice, como dice usted, es todo un arte fijarnos en nuestras cualidades positivas y desarrollarlas aún más. Pero es un arte que lo vamos a hacer, ¿verdad?, Esa es nuestra promesa. Dice, ¿cómo entender cuándo es el ego o es reclamar nuestro propio valor? cuando deseamos mejorar situaciones en nuestra vida, ok, eh, primero las situaciones siempre se pueden mejorar, el querer mejorar es algo muy bueno, los seres humanos siempre queremos evolucionar, desarrollarnos, ir hacia adelante verdad, por eso cuando Estábamos manejando muy bien la pandemia, estábamos muy, muy contentos y cuando la segunda ola ya no estamos tan contentos, ¿verdad? Porque sentimos que es un retroceso. Porque hay una necesidad humana de sentir que uno avanza. Eso está muy bien. Lo que pasa es que tengo que fijarme que el avance que yo quiero no es que, que compré una creencia de este mundo muy materialista eh, pensando en que eso me da va a dar un bienestar sino que la verdadera mejora es cuando yo conmigo misma sea cada vez más feliz más tranquila más sabia eh, que ya haya logrado superar situaciones en la familia o situaciones personales es decir, que esa mejora siempre venga de adentro primero porque si no seguimos con el el ego, el ego lo que piensa, porque ese ego es artificial piensa que el valor y que la mejora externa me va a hacer sentir mejor internamente pero es al revés. Cuando yo estoy creciendo y desarrollándome internamente, también vienen mejoras externas. Entonces tiene que ir acompañado las dos cosas, ¿sí? Para efectivamente que venga desde el alma o desde la, la, la conciencia pura interna y no desde el ego. Muy buena pregunta. Ok, dice, ¿por qué cómo lograr no llegar a un ego exagerado? Ok, vean, el, el ego tiene dos caras. El, Recuerdan que ego es la identidad falsa, ¿no? Hay una identidad que es soy más que, ¿sí? Cuando me siento más bonita, más inteligente, más capaz. Todo eso es ego. ¿No? La arrogancia. Pero luego está la otra moneda del ego que también es falsa, que es soy menos capaz, menos inteligente, menos eh, valioso. Eso también es ego. ¿Por qué? Porque todo eso que yo estoy pensando de mi ser no es real. ¿Qué es lo que realmente es mi identidad? que no es comparándome con nadie, porque ustedes saben que no hay nadie con que yo me pueda comparar, porque no hay nadie igual a mí en el mundo. Entonces, yo no me puedo conocer a través de los ojos de otro. Yo me tengo que conocer hacia adentro de mí. Para eso sirve mucho la meditación. El autoconocimiento implica introspección, dejar de lado todas esas falsas identidades del ego, y volver hacia mi esencia, quién soy yo, mi identidad real, que no me la da un estado civil que aparece en la, en la cédula, que bueno, ya ahora no aparece, verdad, pero no me la da, mi identidad no me la da eso. No me la da si mis hijos viven conmigo o no viven conmigo. Mi identidad que, que es interna, que es mi esencia. Por eso el ir hacia adentro me ayuda cada vez más a estar libre de esas características de, del ego, de las dos eh, caras de la moneda. Dice... La práctica constante de la meditación, el verificar pensamientos y acciones, es una forma de tener bienestar, siendo estable y experimentando paz, amor, felicidad. Todo está dentro de mí. <ríe> Qué lindo, muchas gracias Ángel. Silvia, ah, es interesante, sí, esa es otra cara del ego, dice Silvia. Vean, ese es un tema muy interesante. De hecho, si ustedes quieren hacer el curso, eh, hay un curso en línea que lo pueden hacer cuando ustedes quieren. Porque uno de los estados que busca la meditación Raya Yoga se llama el estado sin ego. Pero es el último estado que uno alcanza. ¿Por qué? Porque precisamente está grabado, tanto en nuestro subconsciente, aspectos que son tan limitados de nuestro ser, cuando logremos liberarnos de todo eso, vamos a lograr la perfección espiritual. Así que es todo un viaje hacia adentro de uno mismo. Por eso, como decía Ángel, tan rico como experimentar en meditación, el ir silenciando las voces, de esos higuitos falsos, y sencillamente en silencio escuchar quién soy yo de verdad. Espera y sentir. Las respuestas vienen de adentro. No hay ningún libro que me diga quién soy yo. Ningún sabio que me diga quién soy yo. Solo está adentro la respuesta.